Reflexión, razona. Esto va desde el corazón. Sí, sí. sí, sí. Si te caes una y otra vez, solo levántate. Siempre tienes que darle para adelante Jamás hay que darte para abajo Porque si no serás un fracaso Me dijo mi papá: Lo que tú siembras, eso cosecharás. Si ¿Sí saben, eso me dejó una gran enseñanza. Eso lo tomé con gran relevancia. Jamás hay que estar solos en la vagancia. Hay que estar abajo Siguiendo hacia adelante Solo tómalo con calma y relajo Nunca se dejen llevar por las drogas Eso traiciona, solo empeora Jamás te dejará algo bueno Solo mira alrededor lo bonito vida mira siempre hay que disfrutarla con todo y carisma con todo el corazón mi papá siempre tuvo esa razón Tristemente perdí grandes amistades, lo malo fue que jamás les presté atención Por culpa de la adicción del amor, estaba tan cegado que no supe en la hora en que yo se fueron familiares y carnales jamás les conté ya que tuve unas tristes partidas me dejaron una grande heridas pero sé que están en un lugar mejor solo Dios por favor cuídalos sé que desde allá arriba me están viendo que pronto seré el mejor Siempre hay que valorar a las personas que están con nosotros De un día para otro puede ser su triste partida Su triste partida Por más que quisiera Yo quisiera volver la vida Más hay que estar abajo, siguiendo hacia adelante, solo tomarlo con calma y relajo. No, no, no. Crónicas oh, oh. de un corazón roto.